Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. En un vídeo anterior, en el que tratamos todo lo referente a la cintilla iliotibial o síndrome del corredor, os comentamos que íbamos a realizar un vídeo sobre los ejercicios para fortalecer a los músculos estabilizadores de la pelvis, como puede ser el glúteo mayor y medio, y también ejercicios para estirar la cintilla iliotibial. Pues bien, ¿cuáles son estos ejercicios para fortalecer los músculos estabilizadores de la pelvis? Para el glúteo mayor, la postura inicial del paciente es tumbado boca arriba con flexión de rodillas y caderas. El ejercicio se va a basar en contraer el abdomen a la vez que levantamos el culete y mantenemos entre 3 y 5 segundos con el culete arriba, creando una línea entre nuestros muslos y nuestro tronco. A los 3-5 segundos bajamos y esperamos 3 segundos más hasta que volvemos a subir. Así lo repetimos 10 veces hasta completar 3 series. Es decir, mantenemos arriba 3-5 segundos, descansamos 3 segundos y lo repetimos 10 veces. Este mismo movimiento lo podemos hacer 3 veces al día. Es decir, 3 series de 10. Para el glúteo medio... La postura inicial de la que se debe partir para realizar este ejercicio es de lado con flexión de cadera y de rodilla, es decir, en posición fetal. El ejercicio se va a basar en levantar y girar la cadera en rotación externa y mantener 3-5 segundos arriba. Al igual que el ejercicio anterior, descansaremos 3 segundos hasta volver a subir, así 10 veces y repetimos otras dos, es decir, 3. Series de 10. Para estira, el estiramiento de la cintilla iliotibial. Hay varias formas para estirar la cintilla iliotibial, pero creo que la mejor manera y la más efectiva es partir de la postura en bipedestación, es decir, de pie. El ejercicio consistirá en llevar la pierna afectada hacia atrás y hacia adentro, apoyándose sobre la parte lateral de su pie afectado. A la vez se va a hacer un desplazamiento lateral con su pelvis hacia el lado afectado para estirar a nivel de cadera. Para hacer más intenso el estiramiento va a inclinar, se, va, se va a inclinar el tronco hacia el lado contrario al lado afectado para formar una curva convexa entre el brazo, el tronco, la cadera y la pierna del lado afectado. Esta postura se mantendrá 3 segundos.